Como parte de los festejos en honor a la Virgen de Santa María de Guadalupe, desde el pasado 27 de noviembre, la morenita del Tepeyac visitó las capillas que conforman la parroquia en Misquihuala, en el marco de los 491 años de sus apariciones. Finalmente, el pasado sábado 10 de diciembre, la imagen bendita de Santa María de Guadalupe visitó la capilla del Señor de la Preciosa Sangre de Cristo, concluyendo así la jornada de novenarios previo a la gran fiesta del 12 de diciembre. Tras su visita a la capilla del barrio de Trascuadá, se llevó a cabo la procesión donde la mayordomía del Señor del Calvario recibió con alegría y amor a la patrona de la comunidad católica del municipio de Misquehuala. Según la tradición, la Virgen de Guadalupe se la apareció cuatro veces a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. El último de esos milagrosos encuentros tuvo lugar el 12 de diciembre de 1531. El hecho sucedió muy de mañana cuando el nativo de Cuautitlán salió en busca de ayuda para su tío enfermo. La patrona de México se encontró con el humilde hombre junto al pocito donde le dijo que su tío ya se encontraba sano. Ave María, en Así pues, le pidió que subiera a la cumbre del cerro del Tepeyac, donde encontraría unas rosas, en una época y en un lugar donde no florecían, las cuales podría reunir y llevar ante el señor obispo como una prueba de sus milagrosos encuentros en los que solicitaba la construcción de un templo en las cercanías del lugar. Hacia el mediodía, Juan Diego fue recibido por el obispo Zumárraga, quien presenció como del la yate de Juan Diego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 por nosotros los pecadores ahora María de Guadalupe Reina de, de México Recibe sí, Señora en tu corazón Ave María en este te tu dulce María. que ya era mayor. Juan Diego tenía ya 57 años, brillaba como el arco iris, una voz tierna le dijo. Escucha bien, mi señora, mi reina, voy a tu casita de Tatolorco, a las cosas de Dios. Ten por seguro que tengo más servidores, pero eres tú al quien escogí. Te pido que mañana vayas a ver al obispo y de mi parte le digas otra vez mi voluntad. Buenos días, Juan Diego. Veo que has llegado tarde. Sí, y es que necesito hablar de nuevo con el señor obispo. Juan Diego, no puedo hacer lo que me pides, ¿necesito alguna señal?